Buenas, buenas, buenas queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy vamos a estar analizando lo que es esta... Esta replay, este gameplay que nos ha enviado el señor, muy amablemente, el señor Hilarion Leo, Leonardo, un querido suscriptor Y vamos a estar viendo qué cosas eh, hace bien, qué cosas hace mal él está con su objeto 257, bien. Eh, ya en principio estoy viendo que no lleva ninguna PCR. Y, y salió contra contra Tieres 10. Vamos a ver de qué forma puede resolver este inconveniente. Digamos, no es un inconveniente como tal, pero... Eh, es un tema al momento de, de tener que... Que tener que perforar, uy, ya las artis. A ver, tenemos las dos M53 eh, M55 de aquel lado, que son eh, dos solamente, sí, dos artis de aquel lado, dos artis de este, auto apuntado adentro al T10 de lateral, mal por el T10, saliendo de lateral sabiendo que te puedes tomar un buen paso. Y nuestro amigo Leo, un T95 de costado, bien, perfecto, aprovecha nomás, Leo, adentro, 415. T95, así vas a aprender Con una bestia como esa sale de costado Yo no puedo Cómo se regala A ver, voy a ver una cosita A ver si el mod me lo permite Ah, sí, mira Bueno, tiene, claro, usa El cañón No me acuerdo bien cuál es el cañón Del 257 No sé si es el BL9 La verdad es que no lo recuerdo No quiero decir una cosa por otra pero lo que sí eh, sabemos es que tiene una penetración de 225 con AP y 265. Claro, bueno, es, la, es el mismo cañón, si no, no me equivoco, que el, que el T10. No, ahí estaba apuntando mal. No le vas a entrar jamás en la vida a esa zona. Eh, menos tirándole AP a un T95, salvo que la agarres de costado. O le tires arriba en la cuculita o al costado en la oruga. como se afaste Leo ahí. Esa de esa, no se afaste. Hay que moverse un poquito más, Leo. No te, no te quedes tan estático. Porque eso es lo que pasa cuando te quedas quieto. Y más teniendo dos artillerías de eh, aquel lado. Ah, mira, de aquel lado también está el señor Ribey, del Clan Gato, un gran amigo. Eh, bueno, hay que empezar a tener cuidado. Ahí está, ¿ves? Se ganaba en el lateral. Muy buena. Muy buen, o sea, mucha suerte en bloquear el tiro del T-10. Eh, que también tira a P Excelente, bueno ahí se suma el Conqueror Ojo con ese Conqueror Que tiene una torreta bastante durita Hay que saber apuntarle Toma, bombazo de la Arti Y ahí creo que se va a haber rebasado por Bien, perfecto, mal disparado Se apresuró el Conqueror Y ahora el T30 se lo lleva A su casa, adiós, obviamente Como no podía ser de otra manera muy bien, eh, Leo ahí atento a lo que es eh, ante 10 de costado, perfecto lo que sí, Leo ojo con la artillería hay que moverse, no te quedes tan quietito, tan estático, bien, va pispeando para un lado y para el otro, eso es importante eso es muy importante porque, para que voy con esto más chiquito eh, porque, bueno, eso es lo que pasa la arti sabe que si es un jugador estático, que te quedas más o menos eh, que te muevas dentro del rango de 5 metros para un lado, 5 metros para el otro Y te va a tirar todo el tiempo a vos eh, Bien A ver, el T10 está ahí, que, que quiere, que no quiere La cosa está bastante... Está, me pasa que ya no sé, es como que medio que está la zona de heavies Bastante comprometida para el equipo rival El E75 Tenés un 60TP Maushen, El Super Conqueror, y ahí está la Arte haciendo de las suyas Argento, que se calienta la puta que los parió de <risa> mierda Esa puteada fue para nuestro amigo Me <risa> están puteando ahí Ah, Joel Enriquez también de Gato, de Clan Gato. Che, pero este de Clan, Clan Gato están en todos lados, están en todas las replays. Bueno, eh, ahí Leo. Mmm, vamos a ver qué, qué interpreta que quiere hacer. No, eh, ojo que tenés el T95 y el T10 a tu izquierda. Ay, ay, ay, ay. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, Bien, cubriendo el chasis, perfecto. Bien, bien, bien, bien, muy bien, muy bien jugado ahí, excelente. Bien, Leo, ¿no? la verdad me sorprendió, muy bien. Vete para atrás que te viene un 60 TP, te puede pegar tranquilamente unos 800-900 de un tiro, ahí pidiendo ayuda. Va el otro 60 TP, ojo. El Super Conqueror se lo va a comer al T-10, desde luego. Va, desde luego, no, si el T-10 lo usa bien, pero no, no, no es un jugador muy avispado, que digamos. Chao, se lo lleva. Um... Uy, ahí la FB-4005, ojo con esa. Bueno, ese tiro para mí tuvo un poco de suerte. Estoy notando que abusa mucho del auto apuntado, yo, cuando empecé a jugar a esto, me dijeron. Uy, mirá, se, se le metió. Eh, que no es bueno. ¡Ay! Ah, tenías el techo ahí. la arte de vuelta que le tira. Eh, bien, Leo, ya 1979 de daño. Bastante bien jugado por su parte. Eh, creo que la FB está tirando por ahí, seguramente. Ojo, ojo que. Está, cubri está cubierto. A ver, ¿dónde está el.? El Tiger también tiene que estar por aquellos lados Haldre. Chau, se si no lo lleva al Al idem del otro equipo eh, Lo que les decía Para mí abusa mucho Del autopuntado Leo en este, en este caso No hay que confiarse tanto Hay que aprender eh, Además hay que aprender a tirar A los puntos A los puntos débiles de enemigo Y acá el centro de P Mira tiene dos marcas en el cañón Realmente juega, juega bien Ahí está, ahí se asoma el E75. Ojo con aparecerse, asomarse de más. Que tenés los dos casas de aquel lado. Se tomas un tiempo, Leo, para apuntar. No te tomes tanto tiempo para apuntar, Leito querido. Que ahí te lleve un tiro al arte y no te cayó el otro porque no sé por qué. Te habrán apuntado a otro. Bueno, eh, bien, lleva un Win 8 de 1260 El Win 8, para lo que no sepan, es una forma de estadística Más eh, precisa que lo que sería el, la puntuación personal, digamos Ya que la puntuación personal se basa más que nada en lo que tiene que ver con Digamos, el desempeño en batalla sí Pero también es, se ve influido en gran medida o en gran parte por lo que es una victoria o una derrota Con lo cual a veces no termina eh, Por lo menos para mí, según mi propia Perspectiva, mi opinión personal eh, De ser tan tan precisa Bueno, está bien lo que hacen los chicos acá Están un poco dudando porque La verdad que con un Jet Tiger ahí Y con una FB4005 Que probablemente alguno de los dos mmm, Supongo que tendrán binoculares Lo bueno en este caso de, de, de esta situación Es que no son cazatanques Que tengan eh... Sí, sí, bueno, está bien Dice que vayan, pero él no va El 60 eh, Que no tienen Claro, está pidiendo El CNTP le está pidiendo ayuda Bien, perfecto Muy buena comunicación, eso está bueno Siempre que puedan Comunicarse con algún compañero Eso es, es bueno Ahí lo tiene en la mira Bien, bien, bien, bien, bien Muy buena Se lleva el e 75 Nuestro amigo Leo Va a 2260 de daño 400 de bloqueo 574 de daño por pasajero Es insoportable, eh Claro, bueno, ahí está, ahí reparó Dale, sigue en camino Sigue en su ruta, no sé qué estarían haciendo los compañeros acá El 705 El motion, ahí aparece el UDES, el tanque medio El tier 9 El 60TP No lo pude ver, pero se llevó a alguien Me parece que lo vi oh. La artillería de vuelta Ahí está el Jack Tiger. Muy bien, muy bien. Se, se llevan al Jack Tiger. Le metió un hermoso bombazo. ¿Y qué queda? Queda las dos artis, queda Ludes y queda el Leopard. Que ya definitivamente está. La partida está. Está jugada ya. A ver, vamos a hacer más o menos. Vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de lo que vimos acá, según obviamente mi propia perspectiva. Eh, cosas positivas, el hecho de eh, de jugar como se juega este tanque, que es en una... ¿A qué queda? Ah, bueno, acá ya está totalmente decantada la batalla. Eh, de jugar como... Mira como se... <risas> la M53. Cómo se juega este tanque... ...realmente que se debe jugar así... en ...una primera línea... ...aunque salgan con tier 10... ...se tiene que jugar así... Eh, no, no, ...no se achicó... ...fue para adelante... ...eso es bueno... ...fue con precaución... ...no, no es que se mandó le loco... ...no se mandó a morir... Eh, ...cosas... ...negativas... ...y bueno, el hecho de jugar... ...un poco estático en situaciones... ...en quedarse observando más de la cuenta... Y con dos M53 del otro lado Tuve la suerte de que muchos Muchos tiros le erraron O dispararon apresuradamente Porque si no Ya tendría que estar casi muerto eh, Porque te pegan bombazos de 500 cada una Y son más los tiros que erraron La verdad que los que le pegaron Y el otro mira, La otra cuestión negativa Es eh, Definitivamente que abusa Del autoapuntado Creo que con un poco de suerte le entró a rivales que tal vez no debería haberle entrado eh, Con el auto apuntado y tirándole a p eh, Pero pero bueno, por ejemplo el caso del chat Tiger eh, Tenés un frontal de 250 milímetros y está angulado Con lo cual no sé cómo con 225 le pudo entrar Bueno, y con el auto apuntado sin puesto bueno, bien, bien, bien, bien, perfecto. 3087 de daño, sabe que la M53 está ahí, a la vueltita nomás. Vaya, vaya a buscarla. Si apretás la tecla Alt, ves en el mapa donde fue el último lugar donde se posicionó la. La Arti. Allá abajo, en K9, más o menos. Así que. Que bueno. Eh... Nada, amigos, espero que les haya gustado. La verdad es que termina la replay acá, no sé por qué, pero bueno, es así. Igualmente, es la única que da ya le dan al 53. Ha hecho nuestro amigo Leo, ha hecho 3087 de daño, 972 de daño asistido, se ha comido 800.000 tiros de artillería. Tuvo la suerte también de que no le han pegado todos los tiros que le han tirado. Muchos lo han traqueado o sacándole, no sé cómo, recién que vemos acá 164 de daño o 133. Si se lo invocaban, esos son tiros de 400, 500 o incluso de 600. Eh, la verdad que son artillería temible, la verdad que. Pero bueno, eh, yo soy de los que piensan que mientras menos eh, artillerías haya en una partida, creo que es más. Eh, más limpia la partida, por decirlo así. Eh, pero bueno. Así que bueno amigos, nada, como les decía Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Envíenme sus replays si quieren que las comente Si quieren que vayamos viendo De qué de qué forma la van jugando Y demás, ahí está, mirá, la, Las dos marquitas del 60TP Un tancazo, es una bestia De tanque, lo único malo Que tarda tanto en recargar, pero bueno Obviamente con ese cañón y esa potencia de fuego No podría ser para menos Imagínate se si recargaran 12-13 segundos Sería un abuso Total, porque te pega 800 y recargan 13, sería una locura. Por eso recargan unos 17 y monedita, eh, casi 18 segundos, pero, pero bueno. Así que, bueno amigos, les mando un saludo enorme y nos veremos seguramente en la próxima. Chau chau.